Hola a todos, bienvenidos. Hoy día vamos a ver qué es lo que hay de nuevo para la campaña número 20. Así que voy a mostrárselo para que le saquemos ventaja a todos los especiales. Como pueden ver, tenemos el libro regular de campaña, en los libros que hay de nuevo, las liquidaciones que están en el outlet, los especiales de ofertas para las clientes. Así que vamos a comenzar con los especiales. Así que este librito, si lo han visto en sus cajas que han recibido de pedido, tómale mucha ventaja porque tienen súper ofertas, tres productos por el precio de uno, así que la clienta va a estar feliz de ver especiales donde ella puede ahorrar comprando más por menos, especialmente la que compra, cuidado de la piel, tres productos por el precio de uno, imagínense, crema de día, crema de noche y el limpiador eh, para la piel, así que esto es una súper oferta que no deben dejar pasar, así que eh, bueno, revísenlo, Tres productos por el precio prácticamente de uno. Imagínense, tres este, gel para lavarse las manos por 12 dólares. Tres cremas eh, para el cuerpo por 10.50. Gel de ducha tres piezas por 8 dólares. Imagínense, los spray aromáticos vienen a 13.50 por tres piezas. Así que tómenle muchísima ventaja porque estas son las ofertas que realmente enamoran al cliente. Esta super oferta está encantadora eh, porque viene el, el aceite de, de, para el cuerpo Crema de mano y crema para el cuerpo. Así que tres piezas por $17.99. Y si ustedes se fijan, en el catálogo regular solamente el aceite cuesta $17.99. Así que tómele muchísima ventaja. Para los chiquitines, aquí están las super ofertas porque viene el desenredador para el cabello y gel de baño eh, este, en forma de espuma, dos piezas por $10.99. Así que tómele mucha ventaja porque estas ofertas están buenísimas. Así que ustedes van a poder ver ofertas de maquillaje, dos piezas por $6. dólares. En realidad, este eh, folletín trae muchísimas ofertas donde usted ahorra, o sea, compra al dos por uno. Estas son las ofertas que debemos aprovechar para aumentar nuestras ventas. Tres cremas para las manos, tres piezas por 5,99. Así que a tomarle mucha ventaja. También... Vamos a ver un poquito más en este otro librito de ofertas donde vienen maquillajes, este, dos piezas por el, por el precio de uno también. Así que ustedes van a poder combinar labiales con pestañoles o este, una sombra con un pestañol. Y bueno, ustedes van a poder sacarle mucha ventaja. Recuerden que tenemos el 40% nivel de ganancia. Eso significa que son 40 fuera de cada 100 que se venden. También vienen los eh, sets de tres piezas de perfume. Vienen tres eh, piezas por $19.50, así que a tomarle mucha ventaja para aumentar las ventas de esta campaña número 20. Recuerden que a, a partir de este momento vienen más ofertas porque ya nos vamos acercando a la época del otoño y luego sigue pues este la Navidad que ya prácticamente vamos preparándonos con super ofertas, pero también no dejen de revisar ustedes lo que es el outlet, o sea el libro de liquidaciones, porque aquí ya tiene un 50% de descuento, más el 40% de descuento de ustedes, y prácticamente tienen un 90% de descuento, sea para ganancia o sea para este ahorro, así que tómele mucha ventaja, porque aquí sí se van reflejando las liquidaciones de todo el año, o sea, vamos vamos este abriendo espacio para que traigan los nuevos productos y podamos tomarle mucha ventaja. Lo que es joyería, lo que es moda y por qué no decirlo, también vienen este, muchísimos productos para el hogar y también vienen este, maquillaje, es lo que en, en su momento ha sido un poquito más elevado el precio, aquí viene más rebajado y ustedes le pueden tomar mucha ventaja. Eh, por ejemplo, este maquillaje que... Normalmente cuesta $12 dólares, ustedes acá lo compran en $3.99 más el 40% de descuento. Así que wow, qué super precios a tomarle, muchísima ventaja. Así que por eso es que tengo este momento para mostrarles a ustedes. Que este, ahorita es donde ustedes tienen que apresurarse, a aprovechar los especiales. Si ven que el libro regular de campaña no está muy atractivo por las eh, ofertas, eh, por favor busquen estos folletines porque les van a encantar. Bueno. Esto es lo que viene de nuevo, esto ustedes ya pueden ordenarlo a partir de este momento en campaña número 20 y es el nuevo perfume este que va a ser el gran lanzamiento justo ahora en, en esta campaña porque ya ustedes lo pueden ordenar. Y lo pueden ofrecer. Vienen dos perfumes en una super oferta. Para usted que es representante, eh, vienen dos por el precio de uno. O sea, que usted paga $25 por dos. Y bueno, va a costar $25 cada uno. Así que usted tiene para ganar un 50%. También vienen muestrecitas que usted puede comprar para que pues usted aproveche de, de, de obtener más eh, clientes, ¿verdad? Entre más usted muestra este, el producto, más usted va a colectar órdenes de sus clientes. Así que por si son curiosas, este eh, marcador es aromático. Así que por favor, eh, cómprenlo este, porque está buenísimo. Ustedes pueden escribir algún mensaje y, y esto prácticamente tiene un aroma, o sea, es un perfume eh, este, en, en forma de marcador, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden aprovechar todas estas... Eh, oportunidades de ofrecer su, su negocio en diferentes maneras. También viene mucho producto de maquillaje este, con super precios. Como les digo, ustedes pueden leer acá un 30% de descuento para la persona que no es del Club del Presidente, un 50% para la que es del Club del Presidente. Y esto significa de que las ofertas que les he estado eh, mencionando son las que les van a ayudar a llegar al Club del Presidente, porque entre más es el volumen que venden, más rápido van a poder llegar. También ustedes van a poder encontrar este... Eh, esta mascota que es la que estamos eh, utilizando para la recaudación de fondos. Así que ella ustedes la van a poder ofrecer. Eh, recuerden de que ustedes pueden destinar un 50, un 30 o un 40% a la organización que ustedes deseen ayudar. Y esto es lo que va a obtener el cliente, ¿verdad? Al comprar eh, o al colaborar con su recaudación de impuestos. Ahora, este, ahora esta es la caja A que va a venir en esta campaña, así que tómale muchísima ventaja porque trae nada más y nada menos este lo que es el nuevo labial Tattoo eh, viene un delineador para sus ojos y viene un esmalte de uña con acabado en gel, así que esa es la presentación que viene y eh, ustedes pueden decorar sus uñas con estas este, piedritas eh, de colores, verdad, así que esa es la caja A por 10 dólares, así que hay que ofrecerla al cliente que le ha comprado 40 dólares o más verdad Así que, bueno, ese es uno de los, de los demos que está disponible y también este que es la introducción al, al nuevo cuidado de la piel. Este, estas son... Eh, el nuevo anti Antipollution. Esto ustedes pueden leerlo en su libro que hay de nuevo, ¿verdad? Eh, limpia, aclara, humecta este, y saca las impurezas de la piel. Así que tómele mucha ventaja al usarlo, ¿verdad? Porque está buenísimo. También viene eh, lo que es el producto que vamos a impulsar para apoyar lo que es la cruzada contra el cáncer. Así que ustedes van a poder eh, promover los diferentes... Eh, Artículos que tenemos como camisetas, eh, tenis y eh los eh, chalecos verdad rosados recuerden que el 15% de lo que se venda esto es destinado a la organización verdad que lucha contra el cáncer así que eh, tenemos que apoyar este todo lo que se pueda eh, eh, pro mujer verdad así que también tenemos lo que es la presentación de maquillaje este con muchos logos este, alusivos verdad a lo que es el cáncer todo esto es para apoyar a nuestra mujer que lucha contra ...contra cualquier tipo de cáncer... ...bueno, también viene lo que es la joyería... ...no olviden que cada vez... Este, ...en cada campaña van actualizando... ...lo que son los nuevos diseños... De, ...de joyas, relojes... ...collares, pulseras... ...y ustedes le pueden tomar mucha ventaja... ...y bueno, todavía sigue este, vigente... ...lo que es... Eh, ...la línea completa del Skin So Soft... Eh, ...contra los mosquitos, ¿verdad? ...así que como ustedes saben... Este producto es buenísimo, se está vendiendo muchísimo y bueno, todavía estamos en la temporada de que el clima todavía no ha cambiado, así que hay que poder este, sacarle mucho provecho ofreciéndola. También tenemos la línea completa de perfume para caballero, así que tómele mucha ventaja y no importa que usted esté inscrita para uso propio porque estos precios son este, eh, otro de los beneficios que usted puede obtener al estar inscrita con Avon, Así que bueno aquí está la sección de las muestras y esta sería la caja A de esta semana así que tómele mucha ventaja porque la caja A les trae un delineador, una sombra, un desmaquillante para los ojos y unos bellos aretes. Así que todo esto por 10 dólares a la persona que le compre este, el valor de 40 dólares así que no olviden ofrecerlo para que terminemos con una muy buena venta justo ahora en campaña número 20 y bueno eso es lo que les tengo para mostrar hoy en campaña 20, recuerden que son muchísimos los libros que podemos tomarle ventaja, especialmente los folletines donde viene lo que es eh, la... La super oferta, ¿verdad? Su libro de catálogo regular, no olviden, va dividido por secciones, ¿verdad? Así que ustedes pueden buscar lo que es la sección para el cuerpo, pueden buscar lo que es la sección de las, de las fragancias y pueden buscar la sección del maquillaje. O sea, todo recuerden que ustedes le pueden sacar mucha ventaja y es bueno ofrecerlo de cualquier manera, de una manera digital, entren a su tienda en línea, ofrezcanlo y de esa manera ustedes van a poder emplear muchísimo más los contactos y los posibles clientes. Así que eso es lo que tengo para ustedes esta semana, espero que les saquen mucho provecho y que aumentemos las ventas porque se trata de que aumentemos las ganancias, ¿verdad? Porque recuerden, entre más mostramos, más ganamos. Suerte a todas con las ventas de la campaña número 20.